Este, payasos hombres, payasas mujeres, ni bebés payasos y, y bueno, varias generaciones también. Sí. De, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están bien? Muy bien. ¿De dónde son? Uf, somos de muchísimos lugares. Oh, oh, oh. En realidad, este, lo que tenés acá es parte del equipo técnico. ¿De Capital? ¿De de, no, tenemos... Bueno, en la película que hicimos tenemos payasos de todo el mundo, literalmente. Este, acá, en este momento, tenemos representantes de Mar de Plata, Capital Federal, Rosario... Este Uruguay. Y Uruguay. Ajá. Eh, pero eh, pensá que es una película que se hizo con 200 payasos. O sea, fue una película de payasos, hecha para payasos y hecha por payasos. Eh... ¿El payaso? ¿De qué labura, aparte de payaso? Depende. Hay, en general, los, los payasos profesionales laburan de ser de, payasos. De payaso. Viven y, de eso. Y, pa ¿Y laburan en el circo o fuera del circo? No, hay muchísimos payasos hoy en día. Eh, o sea... Al final de la dictadura este, en Argentina surgieron muchísimas corrientes y diferentes este, formas de, de trabajo. Espera que le digo, chicos no pueden tapar el logo de Crónica, ¿eh? bajen el cartel. Cartel de Crónica, bajen el cartel de Crónica, ahí está. Bueno. seguimos. Lo tendría que haber hecho la producción, pero lo estoy viendo y no se ve el logo. Y este, la película entonces. Eh... <risa> ahí está, no, muy si bien. Actuar, ahora, actuar. Pueden subir, ahora, ahora, pueden subir, ahora pueden subir, ahora pueden subir. ahora ¿Y entonces? La, la película fue hecha por payasos, para payasos. Es una película que está producida, que tiene técnicos. Por ejemplo, acá tenés el director de Efectos Especiales. Ah. Payasos Jeremías hizo eh, todo el modelado 3D. ¿Pero qué sería? ¿La historia de la vida de los payasos? Claro. En ah. sí, sí. realidad es esto que estabas preguntando. Hay una, hay una historia, digamos, una tradición de payasos en Argentina que es la del Circo Criollo, que tiene más de 100 años los payasos tradicionales de la Argentina. Eh, a final de la dictadura, esa, esa corriente, esa tradición, se mezcla con los payasos que vienen de Europa, eh, o sea, que traen información de Europa, el clown, el, el pop, que iba a preguntar, En realidad el payaso es como el derivado del clown, ¿no? No, tiene una historia más larga, tiene una historia que se remonta... Perdemos, los payasos hacen lío... No, no hay <risa> no no problema, no hay problema. El que tiene chicos en su casa... El... ¿Y? Bueno, los payasos este, se combinan también con otras técnicas, toman espacios no tradicionales, toman la calle, toman eh, los teatros underground y finalmente las salas de teatro más grandes. ¿Viene del bufón el payaso? Sí, hay una historia que viene de la comedia del arte, por ejemplo. Claro. Está o sea, la estructura del payaso tradicional con el payaso y el clown. El, el, el payaso que es aquel el que hace lío, el que rompe todo, el que el que es este, muy puro en su, su accionar y tiene el cara como contrapartida, el cara blanca, que es el que le pone límite y da orden. esos son cosas que vienen de Larry Lequino y del de Pierrot. Claro, o sea, hay una, de, hay una, no, hay una no, estructura es que la viene... La historia es interesante. La historia es muy interesante. Sí. Eso está en la película, contado sí. por algunos payasos. Porque una de las características de la película es que los payasos, cuando son entrevistados, son entrevistados como payasos, no como, como el actor que supuestamente está detrás de un payaso. Cualquiera de ellos, el día que no están en escena, siguen siendo sí. payasos. Son payasos. sí, no, aparte no yo creo que ellas. se debe llevar a, en el alma como una misión, una pasión, ¿no? Sí, hay una cosa muy pura en ese sentido. El, el... payaso es, no actúa, ¿De payaso. chiquitito vos querías ser payaso? No, yo te voy a contar, yo soy infiltrado en el mundo de los payasos. Márame, soy Sí, en este momento compré este canal <risa> este, ¿A, qué tenemos... te, ¿A qué te dedicas vos? Yo soy acróbata aéreo hace, hace casi 20 años que me dediqué a la acrobacia aérea esto ya hace dos años que no entreno porque estoy viejo y me duele la espalda. Ah, oh, viste lo que son los años. Este, sí, los años no te permiten hacer ciertas cosas. No, porque si no, no sale el señor. Eh, pero en paralelo tenía una historia con el documental y con hacer películas, en general documentales sociales. Uh -huh. eh, en este proyecto se mezclaron las dos cosas. Una película hecha con mis amigos y los amigos uh -huh. de mis amigos, eh, a la cual se extendi la cual se extendió a... La invitación a payasos del mundo, que mandaron sus escenas de diferentes lugares del mundo por internet y se sumaron en esta construcción que se llama Solo para Payasos. Es una actividad que no termina nunca a pesar de la tecnología, porque viste que la tecnología ha cambiado muchas actividades. Sí. Pero digamos que el laburo de payaso no cambió. No, no, se adapta. digamos Ahora tenés payasos en la televisión. Capuzoto es un payaso y es un payaso genial. Uh -huh. este, toman los nuevos espacios y, y toman las técnicas y, las, este, y su alma, ¿no? porque en general el payaso es y, y expresa algo... Te lo pregunto porque viste que el mundo del niño cambió. Sí. Hoy están con la tecnología, el Facebook, el Twitter, sí. y muchos chicos antes iban al circo y ahora están más con la tecnología. ¿Eso sí, cambió? No, no, va cambiando en muchos sentidos, en el sentido de que, por ejemplo, ya no son solamente payasos de niños. Hay muchos payasos para grandes. Oh. Hay payasos que trabajan... Esos se dedican el... a la política. También, hay payasos... No, pero ojo, ojo. Ojo con caer en el menosprecio <risa> del payaso. Los payasos, eh, sí, hay una, hay una palabra, hay una um, línea, de, o sea, hay una manera de expresarse con, con respecto al tema del payaso que a veces es peyorativa. No, te digo, para un hay... lo más. Decirle, no, hey, a un payaso es, es lo más. No, a un payaso. Es lo más. Hay una profecía de Benjamín Solari para No tiene nada que ver con esto, pero lo digo porque <risa> viene al caso. Sí. Que decía, la Argentina va a salir adelante el día que supere la época de los clowns, o sea, los payasos. <risa> <risa> Hablando de, de, de lo que sucede, ¿no? Bueno, pero... no, no va a salir tan rápido. Adelante, porque los clowns estamos tomando el poder en este momento, están todos listos. Estamos en la TV, estamos dominando el canal. Muy bien. Bueno, si quieren mostrar algo lo que hacen, eh, no sé si ellos ya están haciendo cosas, no sé qué van haciendo. Este... Era esto nada más. Sí, los payasos en general van y rompen, rompen la estructura de lo que estaba establecido. Lentamente, laboriosamente, lo van logrando. Este. Sí, lo que te puedo contar es dónde vamos a estar. Esta película estuvo hasta ayer en el espacio Inca, en sí. la sala Gumón. Eh, estuvimos tres semanas, muy bien, o sea, realmente con un buen promedio de público. ¿Y quién la filmó, quién la produjo? Eh, yo soy el director, sí. y gran parte de la película se la, la grabé con Tatiana, que es mi mujer, que está ahí, y con todos los payasos trabajando como técnicos, y Pachá, que es otro de los payasos que está ahí, por ejemplo, ha sido microfonista, se mueve en muchas de las escenas. Este, el, el caballero Gonzalo Mazares, el compositor de una música de la banda sonora que es sensacional. Este, en realidad, la, la, la, el, la película se grabó, la grabamos nosotros, nosotros mismos. Eh, se sumó Grupo de Bodeofilm, que es un grupo de documental muy bueno, y en las escenas.